Así lo manifestaron residentes en la carretera San Francisco de Macorís-Tenares, quienes denuncian problemas en el suministro de agua potable en esa zona. Afirman, el encargado de manejar la válvula exige dinero para cumplir con su labor. Estoy de acuerdo a ver si pueden mandar el agua, que eso no es justo, que, tenga, que uno tenga que pagar para que le manden el agua, hay que manipular la bomba. Ah, que no haya gasol, que no haya gasol. Entonces uno tiene que juntar para el gasol. No, no, eso no es así. Si hay que pagar una cuota mensual, yo estoy de acuerdo a pagar cuota a Inapa para que manden el agua mensual. Mira cómo es que estamos sin agua, los cubos secos cayendo cubitos de agua de, un, de, de, de una señora que nos la da allí, de una cinterna que tiene. Porque el tanque queda tres quinas de aquí, que se mente. y si no le dan cuarto, no hay, no hay, no hay agua. Mira cómo vamos nosotros para allá a buscar agua para bañarnos. Que ni una gota de agua para uno bañarse en la cinterna. ¿Qué tiempo que nos Como tres meses. Y si no buscamos dinero para darle para el agua, no tengamos agua. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.